Buen profit. Buen profit. En esta ocasión me ha ahorrado un poco lo que es el camino hasta llegar aquí porque ya lo he grabado otras veces. En definitiva siempre es el mismo. chocolateado eh para mí es una pasada lo que es explorar estos sitios en la oscuridad, eh, desconexión total con el exterior, eh, los sentidos hace que empieces a escuchar sonidos que en otras ocasiones no escuchas. Y he de decir que esta vez ha sido un poco más complicada, porque justamente cuando hemos bajado aquí había como unas pequeñas obras en un pozo de ataque. No quiere decir que esto lo vaya a reactivar, sino que había un pequeño acceso que daba a otra zona y que ahí bueno pues estarían moviendo un poco las cosas. No sé muy bien para qué. Es increíble. Eh, la cantidad de, de dinero que hay aquí lo que es bajo tierra eh, un mega proyecto que querían hacer y que lo dejen aquí olvidado eh, en el tiempo y que esto es un, supone un coste enorme eh, lo que es reactivar eh, esta, estas obras y bueno pues todo fruto de, de lo que son malas gestiones eh, previsiones malas de, de lo que son el dinero eh, en fin, chanchullos que siempre, que siempre pasan y se supone que de, bueno, de las dos tuneladoras que hay se, se tendrían que juntar eh, si se si hubieran terminado las obras, juntarse pero bueno, yo creo que esto va bastante para largo y en estas ocasiones tienen, cuando las tuneladoras eh, llegan a su fin tienen dos opciones, una que las saquen por lo que es el pozo de ataque o también hay otras opciones que las desmantelen o las dejen ahí enterradas a un ladito yo creo que por el estado en el que está esta tunadora, ya digo, está no, no creo que se pueda reactivar, esto es óxido puro, eh, seguramente tendrían que, pues eso, desmantelarlo, dejarlo a un lado, porque es que sacar esto es costosísimo, no lo sé muy bien, y bueno, pues es que como siempre son malas gestiones y es increíble que esta máquina esté aquí enterrada bajo tierra, olvidada, y que la gente en definitiva no sepa que caminando por la, lo que son las calles esté esta mega estructura debajo. Ahora lo que vamos a hacer, como dije con anterioridad, es explorarlo en su totalidad. Eh, hemos hecho aquí ya de todo, o sea, eh, dormido, comido, navegado en balsas, Ahora vamos a intentar nadar porque justamente hay una valle y con las balsas no podíamos pasar al otro lado. Y bueno, yo ya tengo la experiencia de estar nadando aquí. Esta vez un poco más preparado, el agua está bastante fresquita, así que bueno, eh, he traído un neopreno para poder hacer también un poco unas fotos y poder estar un poco más tiempo en el agua. Eh, no sé, si que no ha traído neopreno, cómo lo va a pasar, eh, pero bueno, así sentirá lo que yo sentí la primera vez al venir aquí. Y os mostraremos eh, justamente lo que hay en el otro lado, que ya sería el fin de lo que es la tuneladora. Esto es algo que tampoco he mostrado mucho, pero es que ha costado realmente, o sea, una barbaridad lo que es traer la ofrenda a Bessie hasta aquí abajo. Da un poco de pena como está ahora, pero bueno, Bessie no se quejará. La tenemos que tener bastante contenta. Y aquí tenemos la colección de escarpines de cuando vinimos la, la otra vez. Tenemos distintas tallas para elegir. Y luego, bueno, tenemos aquí como eh, mochilas estanca, bolsas también para meter las cámaras y todo, porque tenemos... La dificultad de que, claro, eh, nadando no puedo llevar la cámara y todo, entonces supongo que con esto, eh, ir a la cámara a salvo, eh, espero que no se moje porque no hay otra. Vale, por su parte, él no va a tener neopreno, sino un bañador que justamente vas a tener aquí en Besi. No y, lo voy pues, a dejar aquí. ¿No lo vas a dejar? No. Vale. No, no. Ya lo tendrás que llevar, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a cambiarnos. Esto me recuerda un poco a la otra ocasión donde también tuve que ponerme el bañador. Yo tengo que mirar. No, no. tengo otra, ¿sabes? Tendré que enfocar Flipante, qué blancas tienen las piernas ¿Por qué no? ¿Por qué te has puesto los escarpines? Quítatelo Es que si no tengo que tocar con... Escucha, tienes mil bolsas esta bolsa o este plástico, así Vale, pero este ya me lo no tengo que quitar Joder. Escúchame, tío, pero ¿por qué no? Y mi sabor se y mi... te va a a qué que se borracho ¿Y, te... y con... cómo me lo quito? Ahora siga llegado puto un punto de no retorno Vas a tener eso el resto de tu vida A ver... Llamó a los bomberos. A ver, lo <risa> que lo corten. ¡Papí, <risa> Joder. Bueno, de medio... no, que no sale esto. <risa> que se ha quedado, quedado pasivo. ¿Cómo pretende sacar un material cero elástico? <risa> con una puta bota de agua. Que es un mazo de plástico. <risa> que se agarra como un cabrón. Ay, ay, ay, que no es un poco más. Un poco más. Un portugués. Un poco más. Un poco La última. Pues ahora queda la otra. No, no, no. No, no, no. Escucha, escucha. Hay que hacerlo igual. Hay que tío, Tío, los zapatos son raros. Y Miss, ¿no te has quitado los calzoncillos? No, no. Que sí, sí. Chaval, <risa> que aquí. Hostias. Uf. A lo mejor me he pasado de pequeño, tío. Sí, tío. El, el de Calón te ha dicho, wow, más pequeño. Pues, mi primera vez. Con un neopreno. Tengo miedo porque hay mucho dinero aquí en esta bolsa. Ya. Pero a ver, no va a entrar agua, tío. Esperamos que no. Es como ir a... al colegio. O sea, ¿sí? El outfit de... para si Sí. ya ves sí. Ay, las las pelotillas Las pelotillas oh, oh, oh, oh. Odio el agua Odio el agua Odio el agua, en serio, te lo juro. O sea. No me apetece nada. No, tío. Casi lo tiene. Coger el pie. ¿Qué pie? Vamos a ver como la playa que primero menos un poco. <ríe> en plan, modo abuela. Yo creo que si te tiras de golpes es mejor, ¿eh? O sea, de, de una, así. O voy a ya. la conexión entre, supongo que la línea, todo esto. Esto todo sería como un hall así, de conexión. Y bueno, pues está todo esto, vamos, abandonadísimo, parado en el tiempo, todo. Es increíble cómo pueden dejar esto, el despilfarro, el despilfarro de dinero que hay aquí. Increíble. La gente por ahí caminando y nosotros aquí en lo desconocido, en lo oculto, en lo que no se ve, en lo que permanece escondido. Esta parte no sé muy bien a dónde dará. Justamente ahí tenemos como una puerta, que sería como una puerta de emergencia. Esta es la puerta. Puede ser una buena idea o una mala idea. Está como muy nuevo ¿Qué cojones? What the fuck? Mierda Ahí hay otra puerta ¿Qué es esto? Dios mío Esto da la estación No puedo abrirla porque da la estación y me verían Se escucha a la gente pasar Esta puerta Que seguramente a lo mejor si la abro Está alarmada Si salimos por ahí la hostia, o sea, es que... ¿Y qué salgo yo así? Bueno, tú sales así y yo salgo con neopreno. Pero tío, las cosas qué? que... Que la, las cogemos... Mira, las cosas importantes, las, las cámaras y tal, las metemos en la, en la est estanca. Sí, mi mochila se moja entero. ¿Eh? En mi mochila. Pero, ¿qué llevas en la mochila? Pues tío, todas cosas. Objetivo... Lo metemos en la en la estanca. ¿Y mi mochila qué, campeón? Ya, bueno, pero a ver, la mochila, mira, yo creo, si, si lo hace, o sea, yo me veo capacitado. Tío, igual da un cuarto más rápido. Que no, que no, que he estado al otro lado y se escucha a la gente. Se escucha a la gente. Como haya alguien, currando, o sea, un trabajador jurado. Pues mira, pues nos saca por la puerta ¿Tú cómo voy a dejarla aquí? ¿Y no voy a dejarla aquí No, pero las pasamos aquí Y la mía también Sí, cabrón, ¿cómo, cómo la llevo? O sea <ríe> Si sí, no, no. Lo, lo hace, O sea, yo me veo capacitado en, en traer las mochilas sin que se mojen lo importante, lo ponemos en la, en la estanca. Y, ¿eh? Como veis, ya hemos llegado justamente a lo que es el final de esta gran exploración. Nos ha costado mucho lo que es tener que bajar abajo, coger todo el material que no se podía mojar en plan las mochilas, las cosas electrónicas, y en las barcas que teníamos las hemos tenido que ir transportando. Ha costado mucho, hemos estado como una hora intentando traer todas las cosas hasta aquí vamos a colocar justamente esta lámina aquí para hacer un recordatorio de los 24 millones que cuesta cada tuneladora es una barbaridad eh, ha llegado bastante, bastante bien la vamos a colocar aquí es una lámina única porque tiene un mensaje aquí para el que lo vea poco decir de más de esta exploración ahora toca algo bastante complicado que va a ser salir y va a ser muy gracioso. Eh, imagínate que estás caminando por el metro y te ves a un tío salir con el neopreno mojado. En serio es algo muy loco, pero es nuestra única salida ahora mismo que tenemos preparado para la salida. Sí. ¿Sí? A tope. Vamos. ¿Vamos? Sí. Can't keep up, got them looking drained. Now they walking up trying to put the face to the neck Pull up and I scrap and I'm swerving If a nigga try to holler, she gonna curve him We came from under rugs like a Persian We been staying in our sea, lane Ain't no mergin Rap a nigga like a motherfuckin' turban Yeah these niggas all square like herb